Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más eh, a una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria, acá por nuestras redes del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Para quienes se están sumando, aprovechamos como siempre para contarles que este ciclo nace en el contexto de la pandemia de coronavirus, que lamentablemente la, la seguimos viviendo y de alguna manera padeciendo con esta idea de no quedarnos de brazos cruzados ¿sí? con estas limitaciones que a veces tenemos por el aislamiento o el distanciamiento, sino apostar de alguna manera a la generación y creación de contenidos que estén vinculados con Malvinas y nuestra soberanía en la virtualidad y también en, en un espacio que también está en disputa, que es el ciberespacio. Como nos captamos de ser un, un programa federal, los invitamos a quienes nos están viendo ahora en esta transmisión a que nos comenten en el chat, tanto en la transmisión de Facebook como de YouTube, de dónde son, de qué parte del país nos están mirando, porque por lo general nos miran de todas las provincias de nuestro país. Y como siempre, los invitamos eh, a seguir nuestra página de Facebook y a suscribirse en nuestro canal de YouTube, así como también nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter. bien eh, no fue hace mucho que pasó la FMI del 2 de abril, digamos, todavía seguimos en el mes de abril, que se ha transformado en el mes de Malvinas, este mes que tanto nos convoca para, para debatir sobre nuestras islas y nuestra soberanía. Y como siempre sabemos y siempre pregonamos de alguna manera del museo, Malvinas es una discusión que se marca dentro de lo que sería la política exterior de nuestro país y el derecho internacional público. Y qué mejor para hablar de cómo estamos de alguna manera posicionados hoy en día, en la actualidad, cómo estamos posicionados frente al mundo y cómo es la actualidad, casi hasta el día a día, de nuestro reclamo de soberanía. ¿Quién mejor para hablar de este tema? Hoy con nosotros el secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el embajador Daniel Filmos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Juan? Un gusto enorme y, como siempre, apoyando al museo. Así es. Bueno, justamente acaba de mencionar el 2 de abril eh, contamos también con tu presencia, al igual que el, que el Ministro de Cultura, Tristan Boaguer, y otros, otros invitados, donde entre otras cosas pusimos en valor ¿sí? la muestra de nuestro museo con una incorporación eh, muy importante, ¿sí? que ahora en breve vamos a hablar, que es la actualización de, de nuestro mapa bicontinental. Pero antes de hablar de eso quería empezar de atrás para adelante. ¿sí? En el año 2013 se genera un cambio en nuestra Cancillería y se crea la Secretaría de Asuntos Relativos de Malvinas, y esto también para hacer un paralelismo respecto a la charla que tuvimos eh, hace un par de semanas con el ministro Bauer, el 9 de diciembre de 2019 esa secretaría no existía. ¿Sí? Contale un poco a la gente que nos está escuchando y se está sumando a esta transmisión, de forma sintética, cómo fueron esos cuatro años de política exterior del 2015 al 2019 en relación a Malvinas y con qué no secretaría te encontraste y cómo fue esos primeros pasos para recrear, lo que hoy conocemos como la Secretaría de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Bueno, hay que decir que, si bien, como está en la Constitución Nacional a partir de 1994 y en la disposición transitoria primera, el reclamo nuestro de recuperar el ejercicio de la soberanía sobre las Islas Malvinas eh, es patrimonio de todos y todas los argentinos, hay que pensar que eh, durante el gobierno de Macri. La, la tensión, la intensidad con la cual Argentina formalizó ese reclamo fue mucho menor. Y eso lo veíamos desde el primer día. Macri fue el primer presidente de la democracia desde 1983, que no menciona el tema Malvinas cuando asume en su discurso inaugural. Eh, realmente eso nos preocupó. La segunda medida que tomó Macri fue justamente disolver la secretaría de Malvinas, degradarla, y por supuesto, si uno mira la política exterior y hace un poquito de memoria, recordará que rápidamente Macri este, habló de buscar otro tipo de relaciones con los países centrales y en particularmente con Reino Unido. Eh, hubo hasta casos cómicos como el cruce de Macri con Teresa May en Naciones Unidas, según dijo él, se levantó para ir al baño se la cruzó y ella le dijo que iba a hablar de la soberanía. Eso fue título de diario y al otro día, por supuesto, la desmentida del Reino Unido diciendo que no iba a hablar de la soberanía. De realmente poca idea de la diplomacia y de cómo, de cómo estos temas este, hay que trabajarlos y resolverlos. Macri en realidad y su gobierno este, apostaron a algo que en aquel momento en un, en un artículo llamé como el síndrome de Estocolmo. Tratar de estar bien, de sonreír, de hacer lo que le gusta a la potencia dominante y con eso creer que porque uno los trata bien, también iba a ser un buen tratamiento que iba a recibir la Argentina y por supuesto no lo fue. A tal punto que eh, la canciller Malcorre en aquel momento era candidata a secretaria General de Naciones Unidas, no sé si recuerdan. Eso fue una de las razones por la cual Argentina tuvo una posición tan pro-británica durante ese tiempo. Por supuesto, cuando llegó el momento de la votación, Reino Unido votó contra la Argentina. ¿no? Impugnó y este, vetó la, la posibilidad de que eh, la canciller Manc Malcorra llegue a la Secretaría General. Eso es no conocer, la verdad, cómo, cómo funcionan estos temas, a pesar de que Macri también y su gobierno habían avanzado peligrosamente en un comunicado conjunto con él. Reino Unido, se llamó por el nombre de aquellos que lo firmaron, en realidad ni siquiera se firmó, ese, no, no, no está la firma tampoco, no, no existe la firma, que era Forador y Duncan, ¿no? Esa, esa idea de, de, del comunicado fue planteada este, por varios temas bilaterales, pero que tenía un párrafo de Atlántico Sur y Malvinas, y en ese párrafo la verdad es que hay uno ve lo que está por detrás, es la entrega de nuestra soberanía sobre los recursos naturales, como si no fuera poco que se bajara la intensidad del reclamo sobre Malvinas. Allí se habla de un hecho que para nosotros es grave, que dice este, remover los obstáculos que impidan el desarrollo de las islas. Y para nosotros hay un solo obstáculo, que es el colonialismo. digamos Si quieren remover los obstáculos, no se trata de obstáculos que Argentina pueda remover, porque quienes... Eh, usurparon las islas y hoy están allí, son justamente eh, los británicos. Entonces, cuando hablamos de remover los obstáculos, nosotros entenderíamos que este, eso debiera ir en dirección de retomar el diálogo del, que plantea la 2065, cosa que por supuesto no fue así. Bueno, lo que estoy diciendo simplemente es este, algunos de los elementos que el gobierno de Mauricio Macri, en consonancia con una mirada de no defender la soberanía sobre lo productivo, sobre lo económico, sobre la ciencia y la técnica, digamos, un gobierno que no tuvo una mirada de defensa de los intereses argentinos, la del endeudamiento con el Fondo Monetario quizás es uno de los temas donde uno más ve la pérdida de soberanía, también en el caso de Malvinas dejó de, insisto, de... Este, mantener la intensidad que entre el 2003 y el 2015 incluso en los organismos multilaterales habíamos logrado lo último que te señalo como una cuestión la verdad que asombrosa asombrosa es que Argentina mismo en aquellos lugares donde nosotros habíamos logrado en los párrafos de decisiones de los organismos multilaterales de resoluciones habíamos logrado incorporar el tema de los recursos naturales por ejemplo el 77 de Machina no solo planteaba la cuestión de el diálogo por la 2065 por la soberanía, sino que también decía que era ilegítimo la, eh, el intento de exploración o explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido. Bueno, Argentina misma propuso que se saque. Eso la verdad que debe haber sido nunca visto en la historia. En varios ámbitos el gobierno argentino bajó el nivel del apoyo que teníamos este, en los reclamos, como también... Lo, lo hizo en otros aspectos, por ejemplo, el tema de los vuelos de la región y otros temas. ¿no? Así que este, me, nos parece que, insisto, no, Argentina no dejó de plantear el tema durante los cuatro años de Macri en Naciones Unidas, no dejó de plantear las resoluciones en la OEA, en la UNASUR, en la MERCOSUR, en cada uno de los lugares, pero sí bajó claramente el nivel de intensidad con la cual lo hizo. Está en la Constitución, ningún gobierno puede sacar. Pero bueno, se trata de cuál es la estrategia que nosotros llevamos adelante. Claro, bueno, me quedo con la palabra intensidad, digamos, ¿no? ¿Cuántos se presiona el acelerador para impulsar, digamos, ¿no? el reclamo de soberanía como política pública y política de Estado? O, sí, como, como en esos cuatro años que bien describiste, se bajó la intensidad. Y, y por ahí es interesante también que quienes nos están escuchando sepan que durante el periodo 2003 al 2015 se lograron apoyos de forma inédita, casi hubo una sincronía regional latinoamericana y también internacional de apoyos explícitos a nuestro reclamo de soberanía que costó mucho esfuerzo, digamos, ¿no? la política exterior de todos los países del mundo, pero nuestro también, se rige por unas velocidades que por ahí son más lentas si la comparamos con lo que podría ser una, la política local de un país, que por ahí es un poco más, más dinámica y, y en esos cuatro años se bajó la intensidad, como bien vos mencionabas, de hitos de nuestro reclamo diplomático que, que nos había costado mucho conseguir y mencionamos lo de los vuelos, ¿no? que justo coincidía, hubo un vuelo que fue, vos mencionaste la cuestión de la soberanía, hubo un vuelo que no tuvieron mejor idea que elegir una fecha del calendario que fue el 20 de noviembre de 2019, ¿no? un, un vuelo que además tenía capacidad de carga, corregime si me equivoco, que era para abastecer, entre otras cosas, a la base militar que se encuentra en, en Monte Agradable. Sí, bueno, ahí hubo dos aspectos de que a partir de lo por lo menos del de comunicado conjunto, se empezaron a trabajar. Uno fue el tema de pesca, comenzó a funcionar una comisión donde cuando nosotros asumimos, les preguntamos a los investigadores la información de esa comisión mixta entre Reino Unido y e Argentina, ¿a quién le servía, si le servía a Argentina o a Reino Unido, y todos los que habían participado nos dijeron, no, esta, esta información no nos sirve a nosotros, todo lo que estamos produciendo es en la zona económica exclusiva de Argentina y se la estamos dando a Reino Unido, este, y de ninguna manera lo que ellos producen no sirve para nosotros, así que fue dada de baja apenas asumimos nosotros este funcionamiento, no fue dada de baja, fue suspendida y le presentamos otra agenda, una agenda donde realmente nos sirviera este, la, las investigaciones a nosotros, y una agenda que tenía como primer condición suspender las licitaciones y los permisos de pesca por 25 años que estaba renovando Reino Unido claro. los permisos de pesca actuales terminan en el 2035 y le daban 25 años más. Entonces, ¿para qué vamos a investigar? Si igual lo que pretenden es depredar todo y ya están dando ¿no? hasta el 2060 este, los permisos de pesca. Entonces, una cuestión que suspendimos esta y la segunda, que estamos claramente también en el mismo sentido discutiendo, es el tema que están suspendido del mes de marzo, el vuelo que se puso entre San Pablo, este... Una vez por mes Córdoba-Malvinas Que rompió también con una eh, tradición argentina Que Argentina reclamaba vuelo con una aerolínea de bandera Y que, eh, que salga de Buenos Aires Así que nosotros hemos recuperado esa, esa preocupación Y esa reivindicación y ese reclamo para la Argentina Bien, ahora sí una pregunta quizás un poco más institucional ¿no? Porque la idea también de aprovechar este ciclo Es quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo Traten de conocer un poco más cuáles son las políticas públicas que tiene el Estado Nacional, ¿sí? en todo su espectro, a la hora de encarar la cuestión Malvinas. A, a la hora de, de recrear la Secretaría, digamos, se cambió el nombre, digamos, no era asuntos relativos, ahora es Malvinas, Antártida, Isla Atlántico Sur. ¿Cómo serían de alguna manera las competencias que tiene la, la actual Secretaría de Malvinas? Bueno, yo creo que un paso adelante muy importante eh, fue la, la incorporación de Antártida y Atlántico Sur en el mismo. Eh, organigrama que Malvinas, por varias razones en realidad Perón cuando lo crea la Secretaría, el, eh, crea la dirección de Antártida y Malvinas en el 46 lo, lo piensa justamente con una estrategia mirando al sur y esta posibilidad de articular la política hacia Malvinas, hacia el Atlántico y hacia la Antártida eh, genera una mirada distinta y diferente a la que veníamos planteando nosotros Históricamente, nosotros tenemos que mirar al sur, por supuesto, como una estrategia que nos permita este, fortalecer el reclamo del ejercicio de la soberanía, pero también mirar al sur eh, como una estrategia de desarrollo. Estamos convencidos y por eso una de las primeras tres leyes que planteó Alberto Fernández, que prometió eh, cuando asumió y que ya al poco tiempo fue aprobada por unanimidad en el Congreso, que le vamos fue la ampliación del de límite exterior de la plataforma continental. Eso fue, también es bien interesante, porque es una política de Estado que empezó en el 98, una política de Estado que en el 2009, cuando acaba en ese momento ser presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, aprobamos entre todas las fuerzas políticas como política de Estado para elevar a Naciones Unidas, que Naciones Unidas contestó en el 2016-2017, y nunca se había puesto en ley, que son los derechos... Argentina tiene derechos de explotación por la columna de agua hasta la milla 200, pero acá se amplían los derechos de explotación económica del suelo y el subsuelo marítimo en la continuidad de nuestro espacio continental. En algunos casos es hasta la milla 350. Bueno, ¿por qué pasó que, a pesar de que Naciones Unidas devolvió este, y aprobó una parte, no todo, de lo que pidió Argentina, la otra parte no la aprobó porque está en disputa con Reino Unido? Nosotros queríamos eso, pero que nos dijera, no, miren, hay una disputa, que es lo que Argentina plantea. Entonces, ¿por qué no lo hizo Macri? Bueno, las palabras textuales de Macri se podía irritar Reino Unido si nosotros lo hacíamos. Entonces, supeditar el tema de la soberanía, que incluye, por supuesto, todos los espacios de Malvinas, Georgias y San Luis del Sur. Estamos hablando de cerca de 7 millones de kilómetros cuadrados de plataforma continental que tiene Argentina. Es el doble en su extensión de plataforma continental que la Argentina continental, y también desnuda, al, al, al aprobar la Plataforma Continental, se desnuda cuál es la demanda del Reino Unido. Porque, claro, Argentina hizo su propuesta de Plataforma Continental de Naciones Unidas y Reino Unido también. ¿Cuántos encima, entre los dos, tomando Malvinas, George y San Recordemos que Mauricio Macri, entre otras cosas, había dicho ¿para qué queremos las Malvinas si son unas islitas? No entiendo lo de la soberanía si dan pérdida. Bueno, debiera saber Mauricio Macri que la parte, sumado Malvinas, más las 200 millas, más la plataforma continental que reclama Reino Unido, es cercana a 2.400.000 kilómetros cuadrados. Juan, para que tengas una idea, la provincia de Buenos Aires tiene 350.000 kilómetros cuadrados. Y Reino Unido tiene 250.000 kilómetros cuadrados. Así que 10 veces se está reclamando en el Atlántico Sur lo que ellos tienen en el norte. Ahora, todo esto salió a partir de justamente la aprobación del nuevo límite de la plataforma este continental argentina y también el impulso que le hemos dado al tema del mapa bicontinental ¿Por porque vos te das cuenta que argentina no es de ushuaia a la sino que argentina es de la quiaca al polo sur y allí en esa extensión enorme que argentina tiene y en esa capacidad de explotar económicamente todos los recursos que están en el atlántico sur hay una mirada distinta del país bien, tenemos un programa que lo conoces bien se llama pampa azul en realidad el nombre que para la Argentina lo puso Cristina, es una copia que decirlo, es un plagio este, del modelo brasileño, que hizo un programa que se llama Amazonia Azul, también que permitió a Brasil este, avanzar y abrazar la posibilidad de la explotación económica de offshore, que cambió también la estrategia brasileña respecto de su mirada hacia el Atlántico. Argentina, en este programa Pampa Azul, donde hay siete ministerios, estamos trabajando de forma mancomunada justamente para ver no solo el tema de la pesca, ¿no? el tema mineral, el tema de energía, pero también el tema del turismo, también el tema de la seguridad del país, temas este, realmente muy importantes y que hacen estratégicamente para el, al futuro de un país que tiene ahí recursos que eh, todavía no, no, no han sido explotados y en una mínima parte, y esto implica también para la Secretaría tener la mirada puesta sobre Antártida. Está claro que Antártida no hay ninguna posibilidad, por suerte, de explotación económica, aunque, como sabemos, muchos van a pescar. Y el tema del krill, por ejemplo, que Argentina está defendiendo fuertemente con Chile en un área marina protegida que estamos proponiendo en, el, en la península Antártica, es uno de los temas centrales porque ahí hay un reservorio enorme de la humanidad un reservorio ambiental, sin lugar a duda, pero también el reservorio más importante de agua dulce, arqueológico, es realmente una zona de enormes riquezas que nosotros queremos defender de la mano del Tratado Antártico para que no sea explotado económicamente por las grandes potencias. Entonces, ahí tenemos Atlántico Sur, tenemos Antártida y tenemos este, nuestra Argentina continental mirando al sur en una estrategia de desarrollo que, cuando Argentina la ponga en práctica, seguramente tendremos mejores condiciones para el crecimiento económico. Bien, bien. Tiraste muchas definiciones, muchos conceptos. Voy a tratar de hilvanarlos eh, de alguna manera. Primero, es esta mirada, ¿no? Holística, si se quiere integral. Digamos, no es que por un lado están las Malvinas, por otro lado Georgia C-Sandwich, y por otro lado la Antártida como espacio fragmentario, ¿no? Digamos, siempre desde nuestro país, y creo que un poco la, la Secretaría, como está conformada actualmente, lo expresa es toda una gran unidad territorial, digamos, no, no como cosas eh, separadas. Y vos mencionabas recién lo, del, de lo de preservar la Antártida, ¿no? La famosa Pampa Blanca, como lo llamaban en la década del 40 y década del 50, hay casi una especie de, de continuidad, ¿no? La Pampa Verde, Pampa Blanca, Pampa Azul. Y que fueron justamente los países latinoamericanos quienes impulsaron esta idea de protección del ambiente en la Antártida. Porque siempre hay como un mito de que a Sudamérica o Latinoamérica es como, bueno... Eh, países subdesarrollados, son países que por ahí no tienen conciencia ecológica, se suelen mirar a otros países de referencia y sin embargo, gracias a la a Argentina y Chile es que no, hay, no hubo, por ejemplo, eh, detonaciones de bombas nucleares en el continente antártico, o sea ha eh, desincentivado otro tipo de intención de explotar los hidrocarburos eh, en la Antártida, así como por ahí para tirar información de cuál es nuestro rol, no solamente en la región, sino también en esta idea de preservar eh, a la humanidad. Y mencionaste el mapa bicontinental, mencionaste la demarcación del límite de la plataforma hasta la milla 350 y justamente quería abordar este tema, que es que el año pasado, 2020, a pesar de la pandemia, fue un récord parlamentario, por decirlo de alguna manera, a la hora de abordar Malvinas. Se aprobaron estas tres leyes por unanimidad de todos los partidos políticos. Una de ellas fue eh, la, la demarcación del límite de la plataforma, pero se aprobaron otras dos leyes a ver si, si recuerdo bien los números, la 27.558 y la 27.564. Empecemos por la, por la segunda, digamos, ¿no? la creación del Consejo Nacional de Malvinas. ¿Cómo, cómo fue esa idea y, y cómo se, se aprobó esa ley? Y ya pasado un año y pico de, de gestión, ¿cómo, ¿cómo se implementó? Bueno, no te podría decir si... ¿Acertaste o no con los números? Porque si hay algo que no recuerdo, son los números. <risa> no recuerdo. Eso como, cuando me tocó como ministro de Educación aprobar muchas leyes. Si me preguntás de la ley de educación nacional, tampoco sé cuál el La verdad que no. Este, los sociólogos no somos buenos para las matemáticas. Pero este, en el caso del Consejo, eh, primero eh, fue muy importante porque hubo unanimidad, en este caso incluso una votación. Segundo lugar, fue muy importante porque a todos los que les sugerimos participar del consejo aceptaron. Y el consejo está integrado por tres senadores y tres diputados, tres senadoras y tres diputadas de los tres bloques mayoritarios, tres, tres titulares y tres suplentes de cada uno de los bloques, mejor dicho, tres en total, uno por cada uno de los bloques mayoritarios, y, eh, por académicos y por juristas, por la Provincia de Tierra del Fuego y por excombatientes. La verdad es que es un lujo porque hay ex cancilleres, hay personalidades diplomáticas, están también los principales pensadores respecto de la política exterior argentina. Está, para tener una idea, desde Balsa hasta Pérez y Esquivel, este, miradas este, realmente importantes y complementarias desde Tayana, hasta Ruiz Arruti, este, desde Cilar Gumedo a Brusa bueno, y realmente personalidades bueno, está Juan Tocatlián, digo, la, no puedo decir la, la, la, las personas que más tienen para aportar con la idea de que este consejo funcione rompiendo con un péndulo que tiene la historia argentina respecto de Malvinas. Si vos tomás eh, del 83 en adelante, a pesar que Malvinas siempre está, no hay ¿No? Interesante hace poco, en un artículo en página 12, yo reivindiqué, incluso lo puse en un lugar importante, no sé, vos quizás me matás, pero a Roca, que en el tema Malvinas, en el tema Malvinas, él realmente retomó, eh, por supuesto, Palacios, desde una perspectiva totalmente distinta, por supuesto, Paul Brusac, de una diferente mirada, por supuesto, Irigoyen, y por supuesto, pero digamos, todas las miradas, de las distintas perspectivas políticas, Perón, Ilia, Alfonsín, pero cuando vos mirás los gobiernos, no digo el tema del, del, de la causa, sino la estrategia para recuperar las islas, desde el 83 en adelante Argentina va y viene. Digamos. Fue muy firme la política de Alfonsín, ¿no? fue muy poco firme la política de Menem, fue muy firme la política, bueno, siguiendo la política de Menem de la Rúa. ¿no? Fue muy firme la política de Néstor Cristina y fue muy poco firme la política de Macri. Entonces, así, ¿no? conversando con el presidente, con Alberto Fernández, con Cristina, la idea es que así nunca vamos a recuperar el ejercicio, porque el ejercicio de soberanía depende en buena medida que tengamos consecuencias. Son 188 años, Juan. No es de un día para otro. En pocos países 188 años mantienen una causa tan viva como la mantenemos. ¿Pero qué está faltando? Me parece que está faltando política de Estado. Que no esté apostando Reino Unido a que el próximo cambio de gobierno va a tener de vuelta una política laxa, entonces van a poder seguir especulando con la explotación de los recursos naturales en las islas, por ejemplo. Entonces me parece que ahí nosotros tenemos que tener una política de Estado y este Consejo, que, como todos sabemos, surgió en época de pandemia y seguimos en época de pandemia, funciona, Funciona en temas conceptuales, pero no puede funcionar en los temas de fondo porque hay que discutirlo en forma presencial. Si son estrategias muy finas, son miradas de mucho detalle, son cuestiones que no se pueden discutir en forma pública como las redes este, lo, lo hacen. Entonces, estamos con dificultades, si bien, incluso hace poquito, por ejemplo, ustedes me ven a mí en mi casa, no en el trabajo hasta ahora, porque estoy en cuarentena por haber estado con el presidente el pasado justamente por el 2 de abril este, En la reunión del Consejo de Malvinas Que fue virtual Pero Felipe Solás, el terciller y yo Estuvimos con Alberto en ese momento Y él justo al otro día la, la, El test le dio que tenía COVID Así que estamos este, acuartelados Cada uno en su domicilio con la cuarentena esta Pero bueno, funciona el Consejo Pero todavía sobre los temas de fondo Nos cuesta mucho avanzar por esta coyuntura de la pandemia y que eh, no tenemos permitido hacer reuniones presenciales. Bueno, pero es, es, es muy interesante esto que mencionás: eh, que siempre es una palabra que, que suelo decir, pero porque creo que cada vez que viene un invitado al ciclo, todo lo que mencionas es interesante, en muchos casos es, es novedoso. Porque es pasar esa disposición transitoria número uno de nuestra Constitución Nacional que establece que el reclamo de Malvinas es un mandato, a quizás acciones concretas, ¿no? Tratar de tangibilizar, de alguna manera, esa disposición transitoria. Y como bien vos mencionabas, que no hay una especulación por parte del Reino Unido respecto de la coyuntura gubernamental eh, en nuestro país. Y, y ahí quiero destacar ¿no? que quizás en las elecciones de 2019 fue la única vez que en un debate presidencial se discutió la cuestión Malvinas, que justamente fue un tema que propuso, que un poco tomó por sorpresa a los otros candidatos en su momento, eh, nuestro actual presidente que obviamente quien quería ser reelecto, eh, respondió con un silencio ante esa terna. Eh, y otro, otro de los puntos que se aprobó el año pasado en el Congreso, ¿no? que, que también formó parte de, esta, de estas leyes, digamos, del, del 2020, que se, que se aprobaron, es la actualización de las multas eh, a la pesca ilegal. Eh, me acuerdo que cuando charlamos el año pasado, que fue la segunda transmisión del ciclo, vos habías mencionado, casi como un dato eh, eh, cuantitativo, que tan solo en el verano del 2020 se pudieron aprehender, con H, buques quienes estaban pescando de forma ilegal, más en mayor cantidad que en los cuatro años de, de, de la gestión de, de, de Cambiemos. ¿Cómo, ¿En qué consiste esa ley que también se aprobó, que fue una propuesta que también vino de la, de la Secretaría, y, y, y cómo es la situación de la pesca hoy en, en nuestro Atlántico Sur? Ah, bien, interesante eso. Este, abordar los dos temas, porque aparte del segundo es muy actual. El primero es que, bueno, desde el 98 no se actualizaban las multas. Quiero decir que pensemos que en el 98 el dólar estaba uno a uno. Entonces, imagínate que hoy está este, por lo menos uno a 100. Entonces, esas multas nos costaba más traer un barco que capturábamos que la multa que después le cobrábamos. Entonces, lo que hicimos... Fue proponer un nuevo, una nueva escala de multas que tuviera que sea móvil y se calcula por litros de gasoil del que se usa para justamente mover los barcos de pesca. Pero también incorporamos el tema de que hay que pagar el costo del traslado y también incorporamos que una vez que vos capturaste un buque que está pescando le sacás la mercadería que pescó y entonces o te la compra o la tenés que este, dejar en puerto. Entonces, bueno, hoy en día, como decía, nosotros capturamos el año pasado, que se generó un comité que preside el jefe de gabinete y donde está la Cancillería, está Seguridad, está Defensa y está Pesca y Agricultura, donde discutimos este tema y nos pusimos seriamente a controlar nuestras aguas. Por eso es que buques chinos, buques portugueses fueron este, capturados y este, esta ley permite, sin lugar a dudas, que manejemos este, nuestros recursos naturales y defendamos nuestra soberanía. Ahora bien, todos los que empezamos a ver ahora y hay un avión, sale con periodistas, la milla 201, hay que decirlo una y otra vez, la milla 201, por lo que hablábamos recién, no nos pertenece, no tenemos derecho soberano tampoco, eh, sobre la, lo que pasa después de la milla 200, este, en, por lo cual, es verdad que eso es depredación, es verdad que nosotros tenemos que buscar mecanismos de control, es verdad, pero no es pesca que ilegal. Aclaro esto. Claro, porque se encuentra fuera de nuestra zona económica exclusiva. Lo que es zona económica exclusiva, incluso la columna de agua, los recursos vivos que migran, digamos, pero es hasta la 200. Ya a partir de la 201. Tenemos que encontrar mecanismos eh, de control, mecanismos de articulación distintos. Este, y en realidad, lo que están buscando, digamos, es decir, ¿cuál es la pesca ilegal? La de las 200 millas de aguas argentinas que rodean a Malvinas, a Georgia y Sánchez. Esa es la verdadera pesca ilegal de que nos dicen. Entonces, son los permisos que dan los sí, sí, sí, sí, sí, sí, y que no, da Reino sí. Unido para que sí. se pesque ahí. Esa es la pesca ilegal. La otra, la tenemos que buscar la forma de controlar, de regular, tenemos que buscar caminos. Pero no son caminos unilaterales. Nosotros no tenemos ningún derecho a tomar un barco que está... Aún cuando salgan a patrullar fuera de la milla 200, la, la Convemar, solamente te autoriza a controlar barcos de tu propia nacionalidad. No podríamos ir sobre un barco de otra nacionalidad. Estaríamos en contra de todas las leyes internacionales. Estamos buscando los mecanismos. Un muy buen mecanismo es esto que hicimos. Eh, ampliar la plataforma continental, el límite exterior. ¿Por qué? Porque al ser nuestro el suelo, es nuestra la pesca, este, lo que se llama de especies sedentarias, de las que están agarradas al fondo del mar o que viven en el fondo del mar. Entonces eso nos da un argumento en las áreas donde nosotros hemos ampliado el límite exterior de la plataforma, por ejemplo Agujero Azul, que estamos trabajando en una, un proyecto de ley que presentó la diputada Camaño y el diputado Máximo Kirchner, presentaron este proyecto de ley para tratar de tener ahí un área marina protegida. Pero no nos... Digo, porque ¿qué está pasando ahí? Uno lo ve todos los días y dice, ¿pero dónde los que nunca defienden la soberanía, de repente ahí sí defienden algo que en realidad, este, por supuesto, nosotros estamos preocupados y queremos regular, pero que, que es muy complejo. Bueno, lo que hay es una disputa de grandes potencias sobre el Atlántico Sur. ¿No? Hemos visto que es una, una nave... Este, norteamericana, nos pidió permiso para patrullar nuestras aguas en el Atlántico Sur. No se puede, es algo que es ilegal. No, no, no existe que un país patrulle las aguas de otro. ¿No? Es una cuestión que hay que, en última instancia, la entrada de un buque armado extranjero tiene que aprobarlo el Congreso. Pero este, o vimos un submarino nuclear transitar estos días por el Atlántico Sur con el apoyo de un avión. Bueno, ahí está pasando algo entre grandes potencias, que nos supera a nosotros respecto de la mirada profunda que tenemos que tener de cómo defendemos y cómo regulamos la pesca en un área difícil donde seguramente Reino Unido quiere decir algo que no le corresponde porque no es, no es para nosotros de ninguna manera ni para el mundo un, un país que tenga costas en el Atlántico Sur. No me, me, lo veo en el Mar del Norte, no veo que Reino Unido tenga costas solo tienen los lugares que nos usurpó y no lo podemos permitir de ninguna manera. Entonces, desde esa perspectiva, yo invito a mirar la cuestión de nuestra soberanía y para eso es la ley. La ley es para la pesca ilegal en aguas argentinas. Las que rodean Malvinas, por supuesto, porque nosotros, Malvinas, están argentinos como el Obelisco o el glaciar Perito Moreno o las Cataratas de Iguazú. No hay ninguna ley argentina que diga que esto es para Malvinas, porque para nosotros cuando decimos Argentina decimos Malvinas. Y lo que se sí hace en Malvinas sin autorización del gobierno argentino, por ejemplo, el tema de la exploración, explotación de hidrocarburos, es ilegal. Entonces, esa sobre la pesca que tenemos dificultades también porque es una zona donde estamos excluidos de la posibilidad de entrar por cuestiones militares, no podemos nosotros ejercer todavía la soberanía, pero me parece que hay que hacer una diferencia entre la pesca ilegal que nosotros tenemos que combatir en las 200 millas continentales y las 200 millas de Georgia, Sandwich y Malvinas, y lo otro que tenemos que trabajar fuertemente con otros países para regular la pesca fuera de las 200 millas. Ahí no hay otro camino que no sea el tema de sentarnos a dialogar y acordar a, este, elementos comunes como para que no se deprede la región. Claro, porque, digamos, yo estuve viendo esas noticias en los medios, incluso también en las redes sociales, empiezan a circular videos de los famosos buques poteros que están eh, depredando el calamar, que, que se iluminan con esas luces de noche, pero claro, son buques que están en la milla 201, 202, quizás 203, y que no... Y, y aparte siempre hay un encono con un país en particular, ¿no? Estos buques vienen de dos puntos tal país, y siempre esas notas periodísticas nunca van un poco más al sur Incluso yo estuve viendo ese itinerario de ese, de ese avión, de ese vuelo que hizo el periodista Y el mapa, al momento de irse más al sur, no había nada No se hablaba de Malvinas, no se hablaba de la ocupación británica en el mar De las licitaciones de pesca que hace el Reino Unido legalmente Ahí es como, hay un tabú casi hasta mediático en, en ese sentido Por eso llama la atención, ¿no? De que, ¿Quién pagó ese avión? No sé bueno, Me quiero explicar cómo fue que se llegó a... ¿Quién tiene ese interés? De, aparte, ¿por qué están en la 201 y no están en la 199? ¿Por qué están en la 201? Justamente porque Argentina controla, pero aparte no es control porque uno se imagina y yo también me imaginaba, confieso, que hay un avión controlando y que pasa por ahí y cuando el avión se va, entran todos que cuando el barco nuestro que patrulla se va, entran todos no, el control es satelital, nosotros tenemos aparte Argentina justamente, orgullosamente, la CONAE, ¿no? la Comisión Argentina de actividades aeroespaciales, tiene control satelital perfecto. Si, digo, si un, te pueden te puede, decir, puede decir, bueno, pero apaga la radio y entra. Pero que entonces apaga la luz y entra, porque vos lo tenés controlado vos, satelitalmente. Sí, entonces apaga la luz cuando no lo vemos y entra. Y si apaga la luz no puede pescar, entonces ¿para qué entra? Es una cosa media ridícula. Pero por eso es en la 201. A mí cuando los periodistas me preguntan que están en la 201, ¿y por qué no están en la 199? Si efectivamente el tema sería, ahora, ¿son especies migratorias alguna de ellas? Por supuesto que sí. Pero la forma que tenemos nosotros no es, no tenemos capacidad, si no lo haríamos, incluso para cobrar ahora las multas que son muy suculentas, pero realmente no tenemos esa posibilidad. Y la verdad es que Prefectura este, y la Armada trabajan por primera vez es un convenio y un acuerdo para trabajar en forma conjunta, porque siempre había cierta competencia, y hoy nuestra ministra de Seguridad y nuestro ministro de Defensa priorizan más que las, este, los detalles que pueden tener históricos entre uno y otro, priorizan la defensa de la soberanía, y estamos orgullosos del trabajo que hace Agustín Rossi y Sabina Fede, que realmente controlan la región. Claro, ¿no? ¿quién diría? no? Quizás... Eh, por ahí cuando uno lo ve dentro del Estado lo ve de una manera pero por ahí por, por fuera uno jamás se hubiera imaginado que podría haber matices si se me permite el término por ahí entre la prefectura y la armada en cuestiones de competencia y fiscalización en el Atlántico Sur y bueno, enhorabuena, digamos, ¿no? una buena noticia que pueden estar trabajando de forma conjunta en la defensa de nuestra soberanía eh, y, y ahí que, quería retomar un poco esta idea de los medios de comunicación, esta cosa de que Malvinas o no forma parte de la agenda mediática o se habla de la pesca ilegal y, y mágicamente se, se esquiva, digamos, ¿no? La cuestión Malvinas casi como si hubiera, digamos, no sé, un vórtice en el Atlántico Sur. Eh, el año pasado, ¿sí? eh, en, esta, en esta continuidad del reclamo de nuestra soberanía, y que tiene que ver con la cuestión cultural, eh, se presentaron dos libros, uno ya lo, lo, lo presentábamos nuevamente en este ciclo, es el de Malvinas mi casa, pero de paso casi a modo de... de, de, de, de preliminarmente también se presentó otro libro que tiene que ver con la, la arquitectura y el planeamiento de Malvinas desde el siglo XVIII hasta 1833, que lo presentaste junto al ministro de Cultura Bauer en la Biblioteca Nacional. ¿Cómo estás intuyendo eh, esta remalvinización desde el plano cultural, eh, científico y, y también literario? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo desde tu perspectiva de la Secretaría de Malvinas? No, realmente, bueno, digo, uno pregunta... ¿Para qué sirve el Estado? Y el Estado sirve para muchas cosas, por supuesto, para igualar y para atender a los que más lo necesitan y para tener una estrategia de desarrollo, pero también para generar agenda. ¿No? Vos podés, digo, yo tengo una historia de desmalvinización, tuvimos desmalvinización desde el momento en que se les pidió a los soldados que volvían de Malvinas que escriban, que firmen una, una nota diciendo que no iban a contar lo que pasó en Malvinas pero también después lo que hicimos poner debajo de la alfombra. Hubo muchos gobiernos que no se, re, se acordaron de los excombatientes y que pensaron que el tema de Malvinas era un tema superado. Y me parece que si Argentina no pone el tema de Malvinas como un eje en la política internacional, los países del mundo no saben que existe Malvinas. Nosotros tenemos que colocarlo a nivel global y a nivel internacional. En cuanto a reunión haya, a mí me tocó ser presidente te decía, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde iba a cualquier lugar del mundo, porque justamente hay una diplomacia parlamentaria enorme de reuniones, discusiones, siempre planteamos el tema de Malvinas, y todo el mundo siempre nos apoyaba. Digo, en las reuniones de, de la Unión Interparlamentaria Mundial, cada país hablaba, el único país que hablaba dos veces era el Reino Unido, porque era tantas las veces y tantos países que hablaban solidariamente con Argentina, ellos tenían que volver a hablar para explicar, tratar de explicar que no era así. Era una vergüenza total, como pasaban ellos, tratar de explicar que no eran colonialistas, este, más cuando se trataba de los países africanos que lo tienen tan presente, o los países del Caribe que lo tienen tan presente. Entonces, así como lo hacemos a nivel internacional, hay que hacerlo a nivel local. Yo no recuerdo un 2 de abril como este último 2 de abril que tuvimos, con tanta presencia, con tanta mirada. Me acuerdo incluso 2 de abril, donde este, el presidente... Este, nadie hacía absolutamente nada, y este, ahora este 2 de abril, que ha servido para reivindicar, valorar y acompañar eh, a, a los excombatientes, y para este, realmente tener en nuestro corazón a los que cayeron allí, y para los que volvieron y tienen en sus cuerpos, en sus mentes, las marcas de haber participado con orgullo este, en aquella gesta, es este, muy importante rodearlos, y acompañarlos y que se sientan dentro del corazón de todos los argentinos y argentinas. Este, me parece que es parte de esta idea, no que no la llamaría malvinizar, no lo que sería es tener el tema de la soberanía, porque hay un hecho que este, nosotros no nos damos cuenta, es que cuando hay un 25 de mayo, hay un 9 de julio, se festeja la fecha patria, se festeja la independencia, hay una parte de la Argentina que no lo puede hacer. No es independiente todavía, está antes del 25 de mayo de 1810, no tiene un gobierno propio o no tiene la independencia del 16. Hay una parte, cuando nos ponemos a pensar eso, está prohibida una parte de la Argentina levantar la bandera argentina, la única bandera que está prohibida levantar ahí. Y hay una ley ¿sí? que castiga al que levanta la bandera argentina, ¿eh? que puede ser deportado automáticamente en territorio argentino, bueno, eso genera indignación y yo creo que en ese punto la escuela juega un papel importantísimo, ¿no? Porque, ¿cómo mantenés una causa viva a 188 años si no es a través del sistema educativo? El sistema educativo es el que transmite de una generación a otra aquellos valores culturales que vos consideras fundamental. Podés, si son valores europeístas, serán europeístas. Si son valores latinoamericanos, serán valores latinoamericanos. Pero por primera vez en la Ley de Educación Nacional del año 2006, entra el tema de Malvinas como obligatorio para trabajarlo en todos los niveles a lo largo y a lo ancho del país, por primera vez, y realmente este, nos parece, ya estaba en los libros de lectura, ya estaba en los contenidos, pero ahora es claramente obligatorio, e, e insisto, es un gobierno que no quiere utilizar Malvinas para la política interna, por eso queremos que todo sea por unanimidad, queremos que todo sean todas las fuerzas políticas, por eso creamos el Consejo, hay que comprometerse a no utilizar Malvinas para la política interna, hay que comprometerse a utilizar este, simplemente la mirada respecto de Malvinas como una causa nacional. Es una causa que a lo largo y a lo ancho del país coincidimos absolutamente todos y todas las retinas. Y bueno, justamente eh, esto que mencionás se relaciona, porque siempre que vemos en los medios se habla de la grieta, de cierta... Eh, bipolaridad política, digamos, en nuestro país, y quizás eh, Malvinas pueda ser una, una herramienta para la, la tan anhelada y, y tan ansiada unidad nacional, ¿no? Para, digamos, empezar a, a dejar de vernos entre facciones y empezar quizás a vernos como una comunidad argentina y que se proyecta hacia el resto del mundo. Vos mencionabas recién cierto silencio o desmalvinizador en esos eh, cuatro, en, digamos, en los 80, en los 90, pero que también formó parte de los cuatro años de, de, de Cambiemos, y a mí me causaba mucha tristeza, digamos, entrar en las redes sociales y ver que el, los 2 de abril, digamos, era más recordado por, por Evo Morales, que era el presidente de Bolivia, que en las redes sociales de eh, quien era por entonces eh, el presidente. Pero pero sí, digamos, eh, por lo menos tener esta, esta mirada optimista que, bueno, se, se está revirtiendo eso y estamos nuevamente poniendo Malvinas en, en la prioridad que, que se merece lo tengo que hacer un comentario, por ejemplo. que el, Esta idea de la política nacional y que afuera nos ven a todos defendiendo, este, tiene, tuvo que ver, por ejemplo, en el año... Yo era diputado nacional, yo renuncié a ser diputado para ser secretario de Malvinas. Yo era diputado nacional en el año 2019 y eh, cuando fue la presentación ante el Comité de Descolonización del Canciller Forí, este, invitó a la oposición a participar y, por supuesto, compañero, o sea, no, ¿cómo vas a ir? ¿Cómo vas a acompañar? Y le pregunté a Alberto Fernández, le pregunté a Jorge Tallana, ¿qué piensan ustedes? Y por supuesto, le dije, no, tenés que ir porque es un tema nacional. Si va a defender la soberanía de Malvinas en el Comité de Escolonización, la oposición tiene que estar ahí acompañando, como hacíamos nosotros. Yo cuando iba al Comité de colonización como secretario de Malvinas, o cuando fue Cristina, por ejemplo, que un año fue ella a hablar allí, llevamos a toda la oposición que estaba comprometida con la causa para mostrar que no era un tema de un partido. Esto es fundamental. Si el Reino Unido piensa que es un tema de un partido, vos a esperar que gobierne el otro partido. ¿No? Entonces, este, yo creo, y por eso leyes, por eso Juan, la idea es que se aprueben leyes, porque una vez que vos tenés aprobada la ley, entonces eso ya está. Por eso, Prador y Duncan no es una ley. Porque, porque está claro. ¿Por qué no es? Porque jamás hubiera pasado por el Congreso. Al revés, cuando nosotros hicimos, me tocaba a mí en ese momento presidir la comisión, como señalaba antes, la, la declaración de Ushuaia frente a las maniobras militares que habían hecho los británicos, nosotros fuimos invitamos a todos los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, de diputados y senadores de todas las fuerzas políticas, y estuvo Ricardo González en aquel momento, estuvo Justiniani, estuvo Pinedo, estaban todos los sectores y firmamos un acuerdo que se llamó Acuerdo de Ushuaia, que se votó por unanimidad en las dos cámaras respecto de, de Malvinas. Porque eso es lo fundamental, que estemos todos, de ningún modo, a tal punto que cuento la anécdota de que cuando. Nosotros llevamos una propuesta de declaración para este, presentar ahí en Ushuaia, y en aquel momento, este, nosotros somos oficialismo, era Ricardo González, que era parte de la oposición, me dijo, nosotros no vamos a firmar este, la nota que ustedes nos, nos hagan, vamos a discutir una propia y demás, entonces yo rompí la mía, que era la propuesta nuestra, y le dije, mira, yo no, no llevo ninguna propuesta, no tengo que leer la tuya. Yo firmo, antes de que la hagas, firmo la tuya. Porque voy a estar totalmente de acuerdo con lo que vos digas. Se mató a risa y me dice, habrá que tener razón. Estamos tan ejercitados en esto de oponernos, pero en esto vamos a estar todos de acuerdo. Y al final, por supuesto, que así lo estuvimos. Me parece que eso es decisivo y es fundamental. El compromiso del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Quindas es tratar... Es muy difícil porque Argentina no tiene tradición. Yo te conté una, la de la de política de Estado, que es la de este, la plataforma continental. Te comento otra de política de Estado, que fue importante, el tema de la identificación de los este, soldados caídos combatiendo Malvinas. O sea, también empezamos nosotros, continuó el gobierno de Macri, y ahora estamos en la segunda etapa nuevamente. Cuando es así, yo creo que hay mejores condiciones como para que nosotros tengamos éxito en lo que nos planteamos. Vos mencionaste esto que de alguna manera es gracioso, ¿no? Que cuando presentamos constantemente eh, nuestro reclamo de soberanía por Malvinas, y vos mencionaste, había una fuerte empatía con los países de, de África, de la Unión Africana, que tienen el colonialismo muy presente en su historia reciente, ¿no? Estamos hablando de una descolonización que no llega a los 100 años, ¿sí? Todos esos procesos de descolonización de África, Medio Oriente, y, y esta cosa del Reino Unido que, que siempre como que tropezaba, ¿no? Tropezaba con el mundo porque me imagino que les debe ser muy difícil tratar de justificar lo injustificable que es su presencia a 12.000 kilómetros de la isla de, de Gran Bretaña. Un tema que me parece que es interesante a, a sumar y, y está bueno ver la perspectiva desde la Secretaría de Malvinas, que forma parte de nuestra Cancillería, el Brexit. ¿sí? Este año se formalizó este entendimiento y el bloque de la Unión Europea firmando un acuerdo de libre comercio, pero que los territorios británicos de ultramar, como así lo llaman ellos, quedaron excluidos. ¿Cómo, cómo impacta el Brexit a la hora de, de discutir Malvinas? Bueno, yo creo que eh, en general son dos cuestiones. Una es el Brexit, que yo creo que impacta fuertemente en el compromiso de los países europeos de apoyar la política colonialista británica. Te voy a dar un solo ejemplo que vos lo, lo conocés. El caso de Chagos y eh, el estado de Mauricio. Cuando fue la votación, ya había habido una votación para enviar a la Corte Internacional de Justicia, pero cuando fue la votación, después del fallo de la Corte Internacional de Justicia, pidiéndole, exigiéndole a Reino Unido que en seis meses le devuelva Chagos a Mauricio, perdió a Reino Unido 114 a 6. Seis países lo votaron, nada más. De esos seis países solamente un europeo, Hungría. Entonces está claro... Si uno mira la votación anterior y esa segunda votación, de que hubo un corrimiento de países en la votación. Y me parece que uno de los elementos del corrimiento es el Brexit. Se genera menos compromiso. Por no decir que hasta en algún caso, no solo menos compromiso, sino también este, cierta mirada de, bueno, arreglate solo. Si te arreglaste a eso? te vas del, de la Unión Europea, arreglate solo. Un ejemplo de eso también es Gibraltar. España exigió que para firmar el Brexit el caso de Gibraltar se discuta bilateralmente no con la Unión Europea sino bilateralmente entre España y Reino Unido y hoy tenés la situación de que si vos sos ciudadano británico vas a, a Gibraltar que es británico pero tenés que presentar pasaporte si vos sos ciudadano francés y vas a Gibraltar no presentás pasaporte decir este, este, Gibraltar, quebró dentro de la zona Schengen y eso va a generar una, una situación distinta, no sabemos cómo va a evolucionar, pero está claro que se empieza a resquebrajar esa relación, y lo mismo pasa, ya no solamente esto que es la, la cuestión más política, que es el Brexit, sino el acuerdo de libre comercio entre Reino Unido, como decías vos, y la Unión Europea, donde quedaron afuera los territorios de ultramar, y textualmente, dice Malvinas, Georgia y San del Sur, que quedan afuera. ¿Cómo va a impactar? Es un proceso que lo estamos viviendo. Uno no sabe ¿no? Este, cuál es el camino por qué, y, y qué va a pasar. Puede ser las dos cuestiones. Bueno, puede ser que Reino Unido, como se quedó sin un montón de cosas, entonces, como dijo más o menos este, hace dos semanas este Boris Johnson, entonces quiere hacer una potencia militar. Y para eso es una base militar muy importante. Malvinas, como lo es, porque él mencionó Malvinas, Gibraltar. Y justamente Diego García, hoy no, creo que Ascensión, en otro momento, no mencionó otras cosas más, que son las cuatro bases militares más importantes que ellos tienen, o oh, cuatro de las bases más militares no son las más importantes, pero pues son cuatro de las más importantes. Entonces, este, bueno, vamos a estar, no sé cuándo se pasará el, esto, pero este, viendo el, el, la semana próxima eh, el... Ejercicios militares misilísticos, nuevamente, de Reino Unido en Malvinas. Hemos hecho hoy la protesta, ¿no? Nuevamente. Y, y Boris Johnson dice es una base defensiva. ¿Defenderse de qué? Si Argentina ha dicho una y cien veces, y aparte las condiciones objetivas así lo muestran, de que el único camino es la paz, es la diplomacia y es el diálogo. Entonces, si no es para defenderse, ¿para qué es? Bueno, es justamente para mostrar la prepotencia militar, ¿no? el, el poderío sobre la Antártida, y el acceso a la Antártida para mostrar el control del corredor bioceánico, para mostrar este, las riquezas que ellos expolian de, de nuestra región. Es ese es el sentido. Y para lo que, el, ¿cómo se llaman ellos ahora? No? Reino Unido Global. Aunque es el, la, la, la estrategia nueva es el Reino Unido Global. también No somos más de la Unión Europea, pero estamos en todo el mundo. Somos el mundo, ¿no? ¿Y qué son? Bueno, de los 17 de las 17 situaciones coloniales que quedan en el Comité de Descolonización, 10 son británicas, una es Gibraltar y nueve son islas. Entonces Gibraltar hace las veces de una isla porque controla el acceso a Mediterráneo. Entonces su mirada, de, de su presencia en el mundo es la del siglo XVIII, XVII, XIX, control de los mares a través del de poderío, eh, incluso el, el discurso de Boris Johnson habló de aumentar 45% las ojivas nucleares en contra de los tratados de no proliferación de armas nucleares. Entonces, bueno, es, realmente tienen una mirada, insisto, que yo creo que el mundo ya le dijo que no, y que es una mirada que en un mundo multipolar va a ir partiendo presencia. Para finalizar un poco, y quizás para que le puedas hablar de forma directa a quienes nos están escuchando, ¿cuál es el camino a seguir en Malvinas? ¿Cómo...? cómo vamos a tratar de transitar de alguna manera este 2021 y estos años subsiguientes, cómo seguimos con esta historia que es por demás muy interesante y que vemos que estamos en un contexto internacional fluctuante, dinámico. Sí, yo creo que el contexto internacional presenta dificultades, pero también presenta oportunidades como la del Brexit que hablábamos recién, pero también América Latina mostró este último año que a pesar de que cambiaron ideológicamente Muchos gobiernos de la región, cuando Argentina pide el acompañamiento, lo consigue porque es casi una cuestión de principio para los países de América Latina. ¿No? Este, hay Aparte hay un hecho que me parece que es para mirar, y está vinculado a lo que hablábamos recién del Atlántico Sur, hay un mundo mucho más multipolar. Si estuviéramos en un mundo con una sola potencia hegemónica, bueno, lo que va a pasar depende de esa potencia. Cuando es multipolar, ya entran a jugar muchos otros actores. Y muchos de esos países poderosos de la multipolaridad apoyan a la Argentina o tienen una mirada, como los de la, como la Unión Europea, crecientemente de menor apego a Reino Unido. Entonces, me parece que en un mundo difícil, todavía muy desigual, donde los que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad se arrogan la posibilidad de no aceptar las resoluciones de Naciones Unidas, mientras que los demás son castigados si no las aceptan, Argentina tiene oportunidades, pero este, todas esas oportunidades exigen que tengamos políticas de Estado. Uno dice, bueno, pero eso es un utópico, en Argentina no. Sí, tenemos y no aprendemos a ciertas cuestiones, ¿no? este, miremos para alrededor, sobre ciertos temas, los países tienen, en algunos casos, políticas de Estado, que independientemente de cuál sea el gobierno de turno, se sostienen en el tiempo. Y eso es lo que permite el éxito. Si no, Volvemos al péndulo y eso nos impide poder avanzar. Así que yo soy optimista. Estoy. Todo el mundo me dice, bueno, pero quizás lo ven nuestros hijos, nuestros nietos. No, yo estoy dispuesto a, a vivir hasta que veamos que la bandera argentina vuelva a flotar en las islas. No me cabe duda que lo vamos a lograr, porque es verdad que el colonialismo algún día va a terminar. ¿No? Pues decías, hace 100 años, hace 100 años, la mitad, Juan, la mitad de la humanidad no podía elegir sus gobernantes porque lo elegían las potencias dominantes. Y de esa mitad, el 80% era británico. ¿Sí? Y se fueron descolonizando. Y quedaron estas 17. Y estas 17, la más importante, es Malvinas, Georgia y Sangui del Sur. Entonces, lo vamos a lograr, sin lugar a duda. Nos, se trata de tener las políticas para lograrlo lo antes posible. Bueno, nos quedamos con, con esas palabras, eh, que es de alguna manera el espíritu que nosotros queremos transmitir desde el museo también, ¿no? Por eso esta idea de mirar esta, esta, esta historia larga de Malvinas y este compromiso con la descolonización a nivel mundial. Y ante todo, embajador Firmus, agradecerte tu presencia en este ciclo, en esta presencia virtual en el museo, así como también la presencia material en el museo y, y, y también entender no que estas políticas de Estado no solamente sostener en el tiempo, sino generar estos espacios de articulación en todo el Estado Nacional, ver el Estado Nacional como uno solo, y por eso nos pone muy muy felices tener nuevas inauguraciones y una puesta en valor de la muestra museográfica del museo, pero en articulación con la Secretaría de Malvinas, digamos el Ministerio de Cultura y nuestro querido museo. Así que de nuestra parte, muchísimas gracias por tu presencia. Yo y me antes. voy a despedir, Juan mandándote un abrazo y felicitándote por el laburo que hacen, pero fundamentalmente mandándole un abrazo a Edgardo mi hermano, mi amigo Edgardo Esteban, con el que tenemos la misma pasión no futbolística que este, no coincidimos en ese punto, pero en el resto de las pasiones, por supuesto que sí y fundamentalmente la pasión por Malvinas y realmente desde que está Edgardo en el museo uno ve en esto no hasta en la línea del tiempo recuperar las invasiones inglesas la 2065 y tantas cuestiones que ustedes han logrado recuperar, incorporar ahí la muestra en, por Antártida que estamos a punto de hacer y la, el, el mapa de la Plataforma Continental Argentina y todo lo que han hecho ustedes eh, cotidianamente es fabuloso. Así que termino mandándote un abrazo grande a vos, Juan, y especialmente a mi querido amigo hermano Elgardo que seguro que nos está viendo en este momento, así que le mandamos un abrazo y un saludo a nuestro querido director del museo. Así que bueno, damos por finalizada esta, esta charla, digamos, esta, esta transmisión. Seguro que quedaron más cosas en el tintero que quizás en otra oportunidad retomaremos. Los esperamos eh, el próximo viernes por una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria del Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Hasta pronto. Un abrazo.